de consolidarlo y hacerlo obligatorio para todos los estamentos del estado nosotros veníamos trabajando con anterioridad porque un poco como dice acá la compañera me parece que es fundamental romper la estructura que nos gobernó, nos guió y nos marcó el mandato cultural de la vida de todos o de muchos de todos nosotros creo que empezó una nueva etapa Hoy, la presencia de la mujer, el colectivo de mujeres, todo esto que se fue construyendo, tiene que ser acompañado por los que tenemos responsables públicas. Y para eso lo primero que hay que hacer es capacitar. Tenemos que tomar conciencia, cambiar nuestra manera de pensar, tratar de, de reconstruirnos y empezar a, a evolucionar como están evolucionando nuestras mujeres. Bueno, en primer lugar agradecerle al, al doctor Guido Lorencino, que es el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, por tener esta posibilidad de... De articular, de trabajar juntos eh, en esta tarea que para nosotros es cotidiana, nuestra directora de la Casa de la Mujer, Irene, lo, lo hace todos los días, lo venimos haciendo todos los días, en silencio, pero pero con mucho protagonismo territorial, para llamarlo de alguna forma, que es estar al lado de nuestras mujeres, luchando mucho en contra de, de la violencia de género, promoviendo políticas de género. Nuestra Casa de la Mujer es un ejemplo, con los talleres, con el lugar protegido que alberga a las mujeres víctimas de violencia de género, los botones antipánico, que tenemos ya más de 220 instalados en esas mujeres que sufren este flagelo que es terrible, y la, lo de la capacitación. A, a nuestros funcionarios, secretarios, directores, jefes de departamento, a todos nuestros trabajadores, para que las vecinas, las mujeres de Urlen se sientan cada vez más integradas. Yo le agradecía a, a Lorenzino porque vemos una defensoría activa, hicimos un trabajo enorme vinculado a, a, a frenar estos tarifazos que, que sufre nuestro pueblo, vinculado al tema de energía, al tema de agua, al tema de gas. Y hoy lo vemos muy activo en todo lo que es la lucha contra la violencia de género y las políticas de género y de inclusión. Así que también comprometidos con estos talleres que nos pone en un lugar distinto todos los días. no Digo, Siempre por ahí en silencio, pero, pero con mucho protagonismo de cara a nuestras vecinas y a nuestros vecinos.